Saludos, soy israel Vanguera y en esta hora vamos a ver cómo se programan en Excel de una forma sencilla y rápida. Con este ejemplo que les voy a dar, eh, van a entender cómo hacerlo fácilmente. Entonces vamos allá, vamos a hacer algo sencillo. Eh, vamos a programar, eh, vamos a activar primero la opción de desarrollador para que, para que nos dé paso libre a Visual Base. Entonces vamos a dar clic aquí en opciones, un archivo opciones eh, personalizar de opciones activamos la opción desarrollador y vamos a dar clic en aceptar una vez estemos aquí vamos a dar clic en desarrollador luego clic en visual base entonces estando aquí en la hoja que ustedes quieran crear su, su, su, su pequeña aplicación van a dar clic derecho insertar un formulario aquí vamos a aquí allí y una vez estén aquí vamos a aquí ya tenemos nuestra pequeña aplicación Ustedes la pueden. Pueden configurarla como quieran, pero en este caso vamos a programar algo sencillo y rápido. Entonces vamos a insertar tres eh, box o cuadro de texto, como lo quieran llamar. Vamos a poner el primero aquí. Vamos a copiar este y vamos a pegar control-v, control-v. Ya tenemos los tres aquí. Al primero le vamos a poner test test 1 para que nos quede fácil test 1 al segundo vamos a ponerle test 2 y al tercero test 3 entonces con los nombres los podemos identificar fácilmente ahora vamos a, a, a, a pegar aquí un vamos a pegar aquí un, eh, un label o, o como lo quieran llamar una etiqueta donde está esta, aquí donde vamos a mostrar el resultado de la pequeña aplicación que vamos a crear. Vamos a crear una aplicación que, que demuestre eh, eh, un porcentaje aquí. Vamos a borrar su caption aquí. Aquí en caption borramos y, y lo dejamos en vacío para que no nos salga esto allí. Y para que si nosotros ejecutamos la pequeña aplicación, vemos que aquí no sale nada, entonces vamos a ponerle hacer que salga un cuadrito ahí para que sepamos que aquí, ahí va a salir el resultado, entonces seleccionamos y vamos a irnos a, board, a estilo de, de borde borde de estilo, aquí vamos a dar clic allí y vamos a ponerlo así también podemos ponerlo que se vea así como este de acá, pero dejémoslo así para que no perdamos tiempo vamos a dar clic en el en, en botón, vamos a ponerle un botón para que cuando presionemos aquí nos genere el resultado que nosotros querramos acá vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner un nombre que usted, el nombre que quiera ponerle calcular, en este caso Pueden poner el nombre que quieran, y acá en el y vamos a ponerle calcular para que se refleje aquí también. Ahí ya está. Entonces, así está nuestra pequeña aplicación. Entonces, cuando nosotros demos clic aquí, nos va a dar acá resultados resultado. Entonces, vamos a programar. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner... Eh, no olviden que el nombre del, del, del, de, la, de, de, la, de esta... Ah, perdón, El este le tenemos que poner, vamos a ponerle un nombre, vamos a cambiar el nombre, le voy a poner mostrar, porque ahí se va a mostrar el resultado, ¿no? Me estaba olvidando, vamos a dar doble clic en el botón para programar, vamos a programar entonces, lo que vamos a decir aquí al programa es que estos tres van a ser igual a este, o sea que lo que hagamos en este va a dar un resultado en este, entonces mostrar, Punto Mostrar punto cation. Mostrar punto es igual a... Vamos a poner aquí valor. Cerra, abrimos. No olviden que se llama test1, que es la primera punto .test La primera le pusimos como nombre test1, ¿no? Entonces vamos a cerrar aquí. Cerramos más abrimos más test 3 ah no perdón pongámosle aquí val, valor el valor que va dentro de esto test Test. cerramos más valor que está dentro la que, de esta entonces abrimos test 3 Punto test porque es de texto, ¿no? Y cerramos aquí. Entonces, vamos a, a, a ejecutar una, nuestra aplicación. Entonces, lo que estamos diciendo es que este que está aquí va a ser igual a todo lo que hagamos acá, pero bueno, lleva unos signos, eh, en este caso, signo más, que vamos a hacer una suma, ¿no? Si fuera una multiplicación, una multiplicación llevaría signo a multiplicación. Y esto indica el valor que va aquí adentro, pero en este caso es dentro de esto, ¿no? Solo que acá... Solo que acá está en, en, en programación, en lenguaje de programación y acá está en físico, ¿no? Entonces, vamos a ejecutarlo a ver cómo quedó. Vamos a, a poner aquí 4, 4, 4. Vamos a darle calcular. 4 más 4, 8 más 4, 12, ¿cierto? Y supongamos que queramos que queremos sacar el porcentaje. Supongamos que un estudiante, este vale 40%, este 40%, este 20% o 40% y, quer y queremos sacar el porcentaje aquí. ¿Cuál es la nota definitiva? El 4, 4. Tendría que darnos 4 aquí, ¿cierto? Entonces, si queremos ello, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí abajo vamos a poner que mostrar, o sea, este mostrar.cation. es igual a él mismo, o sea, a él mismo. A mostrar punto caption eh, dividido dividido 3. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que este va a ser igual a él mismo, pero en este caso es dividido por 3. Entonces dividido 3. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a poner 4, 4, 4. Entonces aquí nos tiene que dar 4. Miren, la nota definitiva sería 4, ¿no? Si ponemos 3 aquí, damos calcular, sería 3, 6, ¿no? 3.6, 3,6. Supongamos que nosotros ejecutamos la aplicación después de tenerla hecha. La ejecutamos sin valores aquí. Vamos a aquí y nos, eh, nos va a tirar un 0 aquí, ¿cierto? Eso es debido a que. Eh, no hay ningún contenido dentro de ella. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. En la descripción del tutorial les dejo este código para que practiquen. Eh, lo otro es que si, por ejemplo, ustedes quieren que al ejecutar les salga solo este cuadrito y no lo vean acá atrás, me lo pueden solicitar en la descripción del tutorial y yo les estaré eh, haciendo, eh, haciendo ello. Entonces, hasta la próxima y chao.